Se caio il franco, puoi con... smarrire. Nope. <tose> pasándose el rojo, pero descaradamente. Bueno. ¿Cómo están mis new bikers? Espero que estén bien, yo estoy bien, yo estoy en la raja. Y bueno, hoy sábado 31 de octubre me tocó trabajar, vengo del trabajo. Hace rato ya que que vengo con la intención de lavar la moto, yo creo que hace seis meses. Hace seis meses más o menos que no la lavo. Lo que les quiero comentar hoy, en este Larsus, que voy a lavar la motito, es relatar un poco lo que pasó hace una semana atrás. Pagamos unas lucas y fuimos a, y fuimos a andar en pista, fuimos a San Antonio, pusimos luquita, arrendamos la pista y nos fuimos. Y de eso es lo que les quiero comentar ahora, mientras vos estoy cachando que voy a tener que esperar para lavar la moto, así que voy a comprar la ficha. El Franco me dijo que le mandara saludos al grupo, pero se me olvidó el nombre, weón. Así que lo voy a colocar acá, abajito, la verdad se me olvidó, sorry cabrón. Y tengo que hacer la cola, weón. Che su madre. No, me estoy weando. la cola. ¿Le puedo hacer una consulta para comprar la ficha? ¿La tengo que comprar en la caja? Ya, gracias. ¿Perdón? Ah. Eh. Ah, perfecto, gracias. Mira, menos mal pregunté, weón. Menos mal pregunté, weón. Si no hubiese hecho una fila de dos horas, weón. Oye, esta weón me recuerda el video de cuando la ve la CB190, la ve acá mismo. Ahí estaba con el boldo. Es uno de los mejores videos que tengo, weón. A mi juicio. Uno de los más divertidos, weón. ¿Qué será del weón? ¿En qué estará? Comiendo el pulio lo más probable. Como les comentaba fuimos al autódromo de san antonio nos pegamos un pique más o menos desde santiago bueno la, la idea del, de, de ir a meternos a pista es pulirnos andar tranquilo pistear tranquilo que es lo que, lo que nosotros buscamos cachai o sea no quita que varios de los chicos que fueron ese día también van a cuesta y todo pero por mi parte por lo menos prefiero ir más tranquilo eh, Es mi bola ¿A algunos les gusta pistear en las cuestas, a mí me gusta pistear en las pistas. Yo estrené mis nuevos neumáticos, al fin los cambié, eh, le coloqué uno Alfa 13 adelante, 110, y atrás un 150 eh, GPR 300. Normalmente uno le coloca la misma marca delante y atrás pero Dada, dada la circunstancia tuve que colocarlo así Ya que no, no encontré por ningún lado 110 para adelante Así que ahí fuimos a estrenar neumáticos Los cuales bueno, quedaron la raja bueno. o sea, Se nota mucho la diferencia de los neumáticos Al agarrarse cuando se calientan bueno. De verdad que es una gran diferencia Y los neumáticos bueno, se calientan Mucho más rápido eh, Agarran mucho más de los de fábrica Los neumáticos te dan una sensación De seguridad mucho más elevada que los neumáticos de fábrica, si se lo preguntan no alcancé a tocar rodilla <ríe> no me dio hermano, así así yo creo que estuve o sea, no sé, pero y no toqué <risa> el culiado con la esta, voy a meter más encima la moto en pero normalmente esta es como la línea del uso cotidiano y no sé si se logra apreciar en la cámara, pero alcancé a llegar hasta acá más o menos, creo que es un centímetro, un poquito menos de un centímetro eh, alcancé a tirar hasta acá más o menos que es más o menos mi nivel, o sea, más que eso no he tirado ni en mis mejores tiempos acá un poquito menos acá es un poquito menos que al otro lado Por de este lado me incliné más creamos un grupito ahí de Whatsapp donde ya nos queremos ir a meter a una pista que está en Lampa Estamos viendo el Franco otra vez está haciendo las gestiones ¿eh? Para ver si nos vamos a Lampa. A pistear un ratito. Estamos full motivados. Todos en realidad. Todos los que estamos ahí somos poquitos. Pero estamos full motivados. Cambié el filtro de aire. Le, le puse uno. De los filtros de alto flujo. Uno K y N. El filtro es la raja. Bueno, se nota muchísimo el cambio en la moto. Lo único malo de colocar un, un filtro de alto flujo es que... Es que la moto te consume más benzina, bro. Es como tener una motito nueva, weón. La cagó. Es demasiado la diferencia. De hecho, fue una gran inversión haberle colocado el filtro de alto flujo. Además, que el filtro es lavable, weón. Eh, al ser lavable, puta, lo puedo, de hecho, creo que lo puedo utilizar hasta 100.000 kilómetros, si mal no me acuerdo. Y siendo que el otro filtro me dura 12.000, el filtro original, que es de papel, creo. Que el filtro sea reutilizable y que me dure 100.000 eh, es prácticamente. Son más o menos como cinco filtros de los otros, entonces si lo sacáis a cuenta, me salía mucho mejor comprar este filtro que me salió creo que 70 lucas, si mal no me acuerdo. Si es una moto de inyección electrónica, te va a cambiar automáticamente el consumo de benzina, va a aumentar. Así que tengan ojo en eso si es que lo llegan a hacer. Tengo que decir que va a ser un motoblog un poco distinto porque fuimos a San Antonio y se me olvidó grabar la intro. Se me olvidó grabar las cuestiones que estábamos haciendo. Grabé, pero se me olvidó hablar. Varias cosas que le estoy comentando ahora, como el cambio de... O sea, los neumáticos nuevos, el cambio de filtro. Echar una lavadita, más o menos. ¿Dónde más se pueda, no? ¿Dónde miró la suegra? Tenían razón, ¿eh? la gente que la gente que me lo había dicho. Tenían mucha razón. El escape, unas Ahí nomás porque el resto con este cepillo no cunde. Enjuague con agua de Bueno, por lo menos ya con esto tiene para seis meses más. Lo bueno que hace calor y se va a secar rapidito, weón. Bueno. Estoy cagado de calor. A donde estoy Estoy grabando y estoy haciendo. Estoy lavando la moto, weón, bueno, con el casco culeo puesto, weón. Bueno. Oye, le gusta mi cubre estanque, weón, bueno? me lo hizo el, hizo el Medina, weón. Bueno. De Imperio Medina. Aparte que cumple su función. De hecho, si no lo hubiera llevado para la pista el sábado pasado, yo creo que. Hubiese dejado el estanque todo rayado, weón, más de lo que ya estaba. Prácticamente me tiré arriba de la moto con la guata, entonces lo hubiese con el con el broche de la chaqueta de cuero, hubiese quedado todo rayado, más de lo que estaba, así que no, super. Cumplió su función, que es lo más importante. Y está bueno, a mí me gustó, weón. Aunque digan que la weón parece de la Teleton. <risa> Son pesados, weón. Pero bueno. Bueno, la moto quedó casi igual, weón. No les voy a mentir, weón. Ya. Yeah. I'm ready. I'm ready, man, negue. Así que esos cabros los quiero caleta. Recuerden que si van a pistear, háganlo seguro. Coloquen sus protecciones, coloquen sus protecciones. Háganlo en los lugares que corresponden. No se exijan sobre lo que ustedes dan. Cuídense mucho, los quiero caleta. Nos vemos muy, muy, muy, muy pronto. Chao, chao, chao.